y la variante brasileña. Imagínense lo que eso significaría para la República Dominicana, que nos divide un rígito, eh, que una avalancha de haitianos con esa variante arranque para acá, esto que se ha creado otro rebrote, sería desastroso eso. A propósito, también ya las autoridades dominicanas, Buena Noticia, eh, y las haitianas, dijeron que van a dialogar respecto a el desvío del río Masacre para una canalización que estaban haciendo haitianos que responden a terratenientes que, ustedes saben que Haití carece de agua. Entonces el río Masacre en base a unos acuerdos que se firmaron en 1929 siendo el general Horacio Vázquez, o, o sea, ese acuerdo se ratificó en el gobierno de Horacio Vázquez, siendo presidente. Pero Horacio Vázquez, a principios del siglo XX, fue comandando unas tropas de militares, porque también se intentó en esa época desviar el río Masacre. Pero ya van a llegar a acuerdos en base a diálogo, y yo creo que eso es muy, muy importante. Miren, este el presidente Luis Abinader convocó al Consejo Nacional de la Magistratura porque ahora se ha descubierto que hay un lío de marca mayor a lo interno del Tribunal Superior Electoral. Hay una rebelión de cuatro jueces contra el presidente interino de ese alto tribunal contencioso. Y entonces, este. Van a elegir los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral. Me parece que se cumple ahora en junio. Eh, su, su, su... Buenas tardes, mi querida Odilis Hidalgo, vocera del siglo XXI, destacada periodista. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Cuántos días? Ah, porque tú me votas a mí, tú me votas, a y tú en tu ajetreo y tus cosas, pero está querida de esta parte. Omar, no, llegué a la hora de, del siglo, te mandé un video para mañana que es un viernes social, me lo pongas la actividad de reconocimiento, hace unos cuantos días, pero eso nunca pierde vigencia que la hicimos, tú no fuiste nada, me quedé esperando, hasta la actividad del COVID. No, amor, incluso pedí excusa hasta por el programa, porque se me presentó algo inesperado, y ciertamente no pude ir. Y lo planteé aquí de que lamentaba que por algo que se me presentó fuera de lugar y que no estaba previsto, no pude ir. Pero eh, puede contar. Lindo, se dio muy bonito si me contaron. Pero puede contar con mi apoyo siempre. Entonces, tú me mandaste un videito, respeto a eso. Sí, pero, pero porque no te tiempo a descargar un resumen de lo que pasó a mí. Ah, no, yo lo pongo mañana. Cuente con eso. Usted sabe que usted aquí, usted manda en este <risa> programa <risa> y no más, eh, me recuerdo como ahora cuando te llamé para hablar, que COVID, el COVID sigue sí, te que el COVID no se iba a ir yo y acabo, a Odili, yo acabo de casualmente acabo y fundamentalmente cuando anuncié eh, el anuncio que ustedes en el siglo 21 están haciendo la prueba PCR y Ay. entregan los resultados entre 24 y 48 horas, acabo de decir el rebrote que se ha producido Acabo de hablar de eso. Antes eh, de... El gobierno Santo Domingo, la provincia de Duarte, eh, debemos estar siempre en alerta porque el problema del COVID es que es una enfermedad traicionero. Ahora nadie sabe eh, quién lo tiene porque regularmente no está dando síntomas a la gente. Y ahora también, aunque ya el lunes, la Sistema el gobierno y las ANS llegaron a un acuerdo para volver a hacer la PCR, a, con los seguros Ajá. pero hubo una semana 15 días la gente no se estaba meter lo sí. y los casos eh. aumentando y los intensivos ya... entonces ahora esperamos que la gente vuelva de nuevo cuando sienta algún síntoma obviamente cuando quieran algún síntoma no se levantan porque el gobierno dejó de pagarla para que la gente sepa cómo tiene el COVID y se ahí porque la gente anda en la calle Ir, debo, decirte, debo decirte que en varios programas siempre he hecho el reconocimiento que cuando nos encontramos en aquella ocasión, en nuestra querida Barra del Polo, y vaya el saludo a, a Doña Rosa, que es una gran seguidora de este programa, recuerdo cuando no se pensaba que este COVID iba a ser tan terrible. Tú me dijiste, mira Omar, lo que viene va a ser terrible. Me acuerdo como ahora, y después sí. una llamada telefónica, me ratificaste y me dijo, Omar, la gente se está jugando, pero esto va a ser desastroso. Siempre he reconocido esa información que yo ni idea tenía. Es más, yo dije, "Dili está como loca. Pensé yo en ese momento, cuando tú me narraste el cuadro y que le, tú me dijiste incluso, mira Omar, los centros médicos, la mayoría de aquí están llenos de eso y no claro. se dice ni se habla. Y después ya tuviste lo demás es historia, mi amor. No, pues cuente con ese sí. video Ay, que se va a pasar la vez. mañana. Sí, varias veces me hablado de eso, la gente tiene que, tiene que tomar conciencia. Y, por ejemplo, está un poco calmado aquí en San Francisco, pero todavía hay mucha gente... Que lo Odili, y yo a... te... Oye, Odili, déjame decirte algo. Está un poco calmado en Macorís, pero cuando tú vas a sitio como el bravo, que la gente está todo junto y sin mascarilla Oye, esto te da grima. Yo dije, la providencia de Dios es que no nos ha contagiado a todos aquí. Cuando tú ves esta locura que se dan en los centros de diversión, todo el mundo juntito, pegadito, y sin mascarilla, yo digo, bueno, algo no está protegiendo a nosotros. Es lo que yo he pensado. Bueno, lo que hay que cuidarse, porque si viene un rebrote en la provincia de Duarte, los médicos primero ya están cansados. Ay, sí. Lo segundo es que la conciencia ciudadana le debe instar andan en el medio y se andan en el medio póngase su mascarilla por Dios la economía tiene que seguir y el presidente lo digo a no puede cerrar no sí, puede hacer eh, con, es eh, eh, decisiones extremas entonces ¿qué significa eso? Es usted pues gracias mi amor mañana pasamos ese resumen lo voy a descargar gracias, gracias. gracias. siempre es tuyo eh, Odilis Hidalgo que es la vocera la gran relacionadora pública del centro médico siglo XXI una mujer muy eficiente y con Mucha vocación de servicio, realmente. Aquí tenemos al Chino de las Guaranas. Adelante, Chino. Omar, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Un placer. Un placer. Eh, Omar, yo voy a corroborar con lo que te estabas hablando con esa joven sobre el, sobre el COVID. Te acabo de mandar un audio que acabo hace aproximadamente 10 minutos. Me mandaron de Santo Domingo para que usted vea cómo está la cosa. En el audio ah, pues, bien, pues, chino. ¿Usted puede ponerlo después. Después lo pondré porque ¿Qué? tengo vale. unos temas que casi me van a tomar todo el tiempo y todavía no he tirado la primera tanda de anuncios no. eh, eh, eh, en, no, en imágenes no, no, no, Pero, cuando, usted, cuando usted tenga anuncios, escúchelo Está bien, gracias. Gracias, chino. Gracias, chino. Miren, señores, hay un tema que yo tenía días por tratarlo, muchos días. Y esto es una alerta a muchos hombres. Deben ponerse alerta. Porque yo estando... Voy a coger esta llamada, pero quiero que me den un chancecito con la llamada ahora para yo poder explicar estos temas y especialmente este tema que a continuación voy a hablar. Buenas tardes. Buenas tardes, Nelson. ¿Cómo tú estás? Nelson, usted está... Eh, ¿Y dónde usted está? ¿Con quién usted está hablando, Cristiano? ¿Eh? <ríe> Mire, señores... Eh, Hace días yo fui, que voy con cierta frecuencia, a donde mi amigo José el allá en Salcedo, eh, a compartir con él y a comerme una comidita de esa que él vende, muy casera. Los dos José, un saludo a los dos que ellos siempre están en situación. ¡Vaya el anuncio gratuito! Los dos José, mira que de, de la persona que voy a hablar, ¿Tuviste viste qué te dijo del anuncio José Duño? Bien, estando allá me encuentro con un joven que me mete en conversación porque ese joven que es de Salcedo, no de Tenares, él es de Tenares pero que vive aquí en San Francisco de Macorís y es vendedor de una compañía, entonces nos pusimos a hablar y a conversar y en medio de la conversación, él me pone el siguiente tema, que ya he visto que ha ido aumentando para que cualquiera no caiga en un gancho, déjenme decirle. ¿A qué se refiere esto, amigo Jorge? Eh, y el men que... Eh, de, utilizan mucho las redes sociales. Ese joven me contó la historia que le ha pasado a mucha gente. Y, y te voy a decir una cosa, a mí me tuvo al pasar. Lo que pasa es que uno eh, a veces cae en inocencia. Oigan esto. Me dice esa persona que él, una tipa bonitísima, le pide agregación en el Facebook. Por eso dibujo de mujeres, porque una banda que se dedica a eso. Y utiliza esas mujeres que son bonitas, muy bonitas, que ponen a los hombres locos. Y entonces dice él que la mujer le dice que si era casado, pues ya es un esquema que tienen. Pero en los últimos días eso ha avanzado. A mi diario me salen dos y tres mujeres pidiendo agregación y, y, y, y comienzan que si uno es casado, que esto, que lo otro. Bien, el caso es que ese amigo cayó en el gancho y comenzó a hacer algo que la mujer le planteó y después lo, lo, lo, lo estaba chantajeando, ella se desnuda, para que la persona también, interlocutora, se desnude y haga ciertas acciones que después quedan grabados grabado y entonces esa persona lo publica si no me da tanto, le estaban pidiendo a él 100 mil pesos. Y que el muchacho tuvo a ponerse loco, a perder su trabajo y todo. Pero conocí el caso de un profesor, amigo mío, que me dijo que tuvo que dar 2 mil dólares. Y que después que dio los 2 mil dólares, esa banda, porque es una banda que en una ocasión, en una ocasión, Salió en los periódicos que la policía lo estaba persiguiendo. Pero son bandas también que operan fuera del país. A mí un amigo me dijo que esas bandas están establecidas en Estados Unidos, que hay venezolanos, parameños. Bueno, el caso es un alerta a los hombres cuando le salgan esas mujeres de que es muy bonita y con muy cariñosa, que si tú eres casado y que si tú quieres verla es para, para chantajearlo después. Y, y ese joven que estaba en Edruño, me contó la vicisitud de qué pasó. Ella se te pone y ya tú sabe. Y, y, y, y, y, y siempre usando vestimenta muy provocadora para que los hombres caigan en esas redes. Y en los últimos días, eso se ha acelerado de una forma tal que cada día, cada día, oigan esto, cada día aparecen dos y tres mujeres que te piden que la agregue y para después tirarte el gancho.